La biblioteca de la Universidad de Alcalá dispone de máquina de autopréstamo para portátiles, situada en CRAI Biblioteca. Para utilizar el servicio es necesario el carnet de la universidad y PIN de usuario. Tener el carnet sin sanciones ni bloqueado. La pantalla es táctil. Para el préstamo pulsamos Prestar. A continuación nos identificamos, pasamos el carnet por el escáner y marcamos nuestro número PIN. Ahora nos indica el casillero que debemos abrir para retirar nuestro portátil. No olvides asegurarte que la puerta queda cerrada y comprobar la hora de devolución del portátil. Esta información también se te envía a tu correo electrónico de la universidad. Para la devolución procedemos de la misma forma. Pulsamos Devolver, pasamos el carnet por el escáner y marcamos nuestro número PIN. Y el sistema nos indicará la casilla donde depositar el ordenador. Asegúrate que la puerta queda cerrada.